Alianza Petrolera enfrentará este domingo en el estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 4 de la tarde al Atlético Bucaramanga, juego correspondiente a la jornada de Clásicos. Bueno, Clásico, el Clásico es el partido que todos queremos jugar, que todos queremos ver, que todo aficionado quiere ganar, efectivamente. Y tenemos un equipo que, que está preparado para ello, veo el equipo sintonizado con una gran actitud. Y yo creo que con, con, con claridad en su juego. Así que esperemos hacerlo nuestro y, y sumar de tres el domingo aquí en este estadio. Alianza que viene de caer de visitante. Hace tres fechas no sabe qué es ganar. Buscará de nuevo un triunfo en Barranca Bermeja. Clase. Eh, como te digo, tenemos eh, esa necesidad y esa obligación de ganar. Eh, aparte, estamos de locales, entonces. Más que un clásico, es, es ir por esos tres puntos que, que nos van a mantener en la pelea. El equipo petrolero tuvo más de una semana para preparar este compromiso frente a los leopardos. Por su parte, el rival del domingo viene de igualar en casa frente al junior y hoy está por fuera de los ocho. Una semana muy productiva, muy intensa, de mucho trabajo, especializando en la, la, la parte física, en la parte táctica. Eh, mejorando y corrigiendo las cosas que, que por ahí no han venido funcionando de la mejor manera para que en el partido podamos estar 100%. Para este partido las directivas han dispuesto de las tribunas tanto Oriental como Occidental. El valor de la boleta para la tribuna Oriental será de 20.000, para Occidental mil pesos.